de la decíamos que le sea variada o lineada la modalidad de la humanidad El país y, el a la terciera, que se y de la ciudad de la de la ciudad de la las de la de la de la de la ciudad la ciudad de la de de la ciudad de la en consideración de que no existe ningún elemento de prueba. El día de hoy se conoció la audiencia preliminar. Nosotros entendíamos que la juez debía dictar auto de no lugar porque esa acusación tiene muchas incoherencias, muchas incongruencias. Eh, de hecho, los creyentes desistieron, pero no solo desistieron, sino que de manera firme han establecido que ellos saben que esos dos jóvenes no saben de ese hecho, que ese hecho lo cometieron otras personas y que ellos saben quiénes son las personas que cometieron esos hechos. Aún así, la juez lo envió a juicio, eh, manteniendo las medidas de coerción que había impuesto, sobre todo en el caso de Manuel Miguel Magá, que es de una garantía económica por la suma de 500 mil pesos.